Hoy por fin voy a abrir mi primer Marvel Legend y qué mejor forma de hacerlo que con uno de los mejores trajes de Spider-Man Iron Spider Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy es bastante especial estoy bastante emocionado y bastante ansioso de hecho porque el día de hoy voy a abrir mi primer Marvel Legend Eh, a ver, para el que no sepa qué son los Marvel Legends, los Marvel Legends son una franquicia de figuras de acción, más que todo de colección, pensaría yo, pero rondan acción colección, producida por Hasbro en conjunto con, pues, Marvel. Han sido muy populares en los últimos años, ya que han hecho, pues, muchas colaboraciones con todas las películas del MCU, si no mal, y también con, pues, creo que todas las series, y además de eso, con mucho del material de los cómics. El otro día encontré este Iron Spider bastante, bastante económico. A ver, tampoco muy económico, pero en la tienda siempre el descuento estaba como por el 50, 40%. Así que dije, mira, no voy a botar más esta oportunidad. Yo creo que voy a aprovecharlo bastante. Y ya que tenemos este traje tan icónico de Spider-Man, pues, hombre, ¿por qué no lo abrimos? Quiero que sepan que es la primera vez que abro este tipo de figuras. Entonces, si me ven un poco ansioso no sé qué estoy diciendo y de pronto hay un dato que está mal, pues, hombre, coméntame aquí abajo, oye, estúpido, oye, imbécil. Se dice Marvel Legend, no Marvel Helen. ¿Marvel Helen? ¿Qué hablo? Así que, pues bueno, sin más, ¡empecemos con el video! Y ahora sí ya tenemos la figura. Creo que puedo abrirla así sin necesidad de tijeras, pero no estoy seguro. Algo que sí quiero destacar es que tiene poquitos accesorios. Y sí, estuve viendo muchos videos de mucha gente que coincide conmigo diciendo que la cantidad de accesorios es paupérrima. Pero también es cierto que esta figura tiene este detalle que es pues toda la, la, la figura con los brazos ¿no? y esto pues hombre eso tiene un, eso tiene un precio ¿no? por cierto dato hotelero estos precios estos precios estos brazos se llaman como wildos huevos huevos se llaman wildos son, son muy raros um, no sé cómo se abren he visto mil videos pero nunca le presté atención a cómo se abrían creo que se abren de acá si no estoy mal Opa, bueno, no coleccionó cajas, pero bueno, aquí se fue. Algo que me hubiera gustado, si es cierto, es que tuviera la... O sea, que se pudiera ver la figura. Porque ahora mismo no sé si esta figura está bien o mal. Eh, entonces, pues, ajá, es una pena. Y no sé cómo se abre. No sé si se abre. Ah, sí, mira, aquí se abre una. Y aquí ya puedo. Ah, mira, aquí ya puedo. A ver. Sí, bueno, esta caja no se va a salvar. A ver, tampoco quiero la caja, ¿sabes? No voy a ocupar esto. Me voy a mandar para el reciclaje, pero... Bueno, y aquí adentro no queda nada Solamente la portada Y ahora tenemos esta cajita de aquí Esta otra que creo que es donde está la figura Vamos a ver primero esto porque creo que son los Waldos. No sé Opa, opa, opa, opa. Bueno, bueno, bueno, bueno Son estos de aquí Ok, se doblan de aquí De aquí no Y de aquí tampoco Ah, no, sí, de aquí sí Ok, de aquí sí, mira, se doblan así, así Ah, sí, mira, no se mueve en sentido Giran No, esto no gira, ¿sí? Ah, sí, gira bueno, bueno, me están haciendo quedar mal. Yo digo, bueno, no gira. Ah, no, sí gira. Bueno, pero no se mueve. Ah, no, sí se mueve. Son tres en concreto. Creo que todos son lo mismo. Sí, en efecto, todos son lo mismo. La verdad, no tienen nada distinto. Y son los brazos que tiene Peter. Y ahora vamos con el plato fuerte. Ah, bueno, vamos con las manitos. Mira, mira, mira, mira. Ah, están lindas, eh. Tiene un color raro. Como cromadito, como... Sí, como cromado. Está, está bonito. Tiene como cierto resplandor. Y cierta escarchita también. A ver, no es como escarcha, es como... No, es solo cromado. Pero tiene un rojo muy, muy bonito. Y ahora vamos con la figura. No sé cómo se abren. Eh, a ver, yo creo que aquí así. Lo mismo. Si ven que estoy maltratando la figura. Coméntenme, por favor, como... Ey, ¿qué estás haciendo con la figura? Wow. Ok. Ok. <risa> wow. Esto está asombro... Hola. Oh, este, espérate, espérate. ¡Wow! Pero bueno, pero bueno. Es mi primera Marvel Legend. Y madre santa del amor hermoso, ¿eh? ¡Qué bendición! No, espérate. Mira esto, mira esto. Bueno, bueno, bueno. Se siente suavecito. No se siente que nada se esté forzando. La cabeza... Bueno, ahí hizo clic. Yo creo que es por el primer movimiento. Te lo juro en videos. Opa, ahí creo algo. No sé si lo... Opa, creo que es con un clack, que como que se... Sí, creo que es estas articulaciones tipo ratchet, que se llaman, no sé. Pero bueno, mira, tiene un brazo acá, otro brazo acá. Aquí sus brazos, sus pies se mueven así, se mueven así, se mueven así. Ok, se mueve muy bien. Sus pies no no giran, pero el brazo, se, los pies se pueden flexionar un poquito. Y aquí los brazos, los pies también, se pueden como... Las rodillas se pueden mover. O oh, está, está un poco rígida esta. No quiero partirlo, ¿sabes? Como que no quiero... Ah, ha tiene la articulación, lo que permite una gran movilidad. No siento nada flojo, o sea, en serio no siento nada, nada flojo, ¿eh? Pero esta, está está brutal, ¿eh? Me siento como esta película, si ¿sí? han visto la del regalo prometido, se llama en Latinoamérica. Esta que es como el, el Omniman, se llama, bueno, no, no Omniman, sino eh, Turboman, que es como así, estos mismos colores. Esto se ve espectacular, ¿eh? A mí no me salgas con tonterías. Se muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, mal. Voy a, voy a ponerle de pronto un tramanito. No sé cómo se ponga. Creo que he visto videos que es como que... así ah, sin gracia. Y voy a poner esto aquí. ¡Wow! Qué fácil fue, ¿eh? Con mi Marvel Select fue ¿eh? un camello quitarle estas manos. O sea, hasta se me rompieron y todo. Fue terrible. No sé si sea una Marvel Select original, pero esta está brutal, ¿eh? Oh, por Dios. Vamos a poner los bracitos. Los... Those, yo creo que ya quedó, ¿eh? ya, no, ya no se puede meter más Eso es lo que dijo ella Esto, ahí está, muy bien Y ahora vamos a poner el último Sentí que se metió, eso es lo que dijo ella Ay, como es unión de voz Ah, bueno, pero qué inteligencia Esto es mucha ingeniería, señor Stark Guau, papá, mira esta belleza, eh Mírame esa locura, eh Mírame estos detalles aquí no, por Dios, los bracitos. Mira los bracitos, bro. Y bien, para mí es la verdad un súper placer poder tener esta figura. La verdad está muy, muy bien. Me gustó demasiado. O sea, no se imaginan cuánto me gustó. Los detalles, cada cosa que tiene está muy bien. Los wild dogs, o los bracitos estos están geniales. La araña se ve brutal. Me gusta que conservaron un poco este estilo Iron Manesco, por decirlo así, que tienen las figuras, pues este en concreto, porque la hace Tony Stark con su mismo estilo. De pronto, algo que me hubiera gustado un poquito más es que, si se dan cuenta, aquí el, el pechito está un poco, como que uf, se va un poquito por adelante y un poquito para atrás, a pesar de que, o sea, encaja porque hace clic al encajar, pero como que encaja y tiene un rango de movimiento mínimo, y eso. De pronto puede ser, hace que tambalee un poco, pero a ver, es que tampoco te la vas a pasar con esto, ¿no? Los bracitos se cambian sin problema. Lo que les digo, yo tengo una Marvel Select de Amazing Spider-Man 2, tipo un problema para cambiar esos bracitos, eh, esas manitos, perdón. La cabeza está súper bien, el color está muy bien, a pesar de que igual es una figura inspirada en la armadura de Tony Stark y pues es una, un traje inspirado en Tony Stark. De cierta forma, Civil War, en como en general el cómic de Civil War tiene un filtro como como cálido en todo el cómic, entonces eso a veces hace que el rojo se vea un poco más vino tinto, incluso en la armadura de Tony Stark y en el rojo de Capitán América se ve un poco diferente como el color, pero aún así se ve espectacular, se ve muy bien este este este traje. Desgraciadamente, estoy seguro, no es el traje favorito de Peter Parker porque le va terrible con este traje, ya que eh, gracias a eso luego tiene que revelar su identidad, luego casi matan a Tia May. No, mira, es un camello lo que pasa cuando Tony se pone el lado de Tony Stark, ya que Tony Stark no es el mismo en el universo cinematográfico que en los cómics. Yo creo que incluso puede ser un antihéroe a veces, porque Tony Stark cuando se le va la olla se le va, pero no, la verdad, muy contento de esta primera Marvel Legend, lo cual me preocupa porque lo único que va a sufrir esto voy a ser yo. Ahora voy a querer más Marvel Legend y eso no está tan bien, que digamos, porque mi bolsillo no va a aguantar. Pero, hey, mira, para eso estamos, ¿no? Para mostrar esto. La verdad me gusta mucho. Y, y si lo ven en oferta, no voy a decir cosas como, la necesitas comprar. Nadie necesita nada en esta vida, ¿no? Solo respirar, pero de, de, de no haber desaprovechado esta, esta figura. La verdad está muy bien. Los detalles están muy bien, no ves ni manchitas ni nada de eso. O sea, está muy bien, muy, muy bien. O sea, no sé si es porque es mi primera figura que también puede ser, pero, pero wow, está brutal, o sea, yo no tengo figuras de este tipo y me encanta encontrar cosas nuevas, joyitas como esta y pues bueno, me, me encantó, me encantó si quieres ver más videos de Marvel Legend y de este tipo de contenido avisa, suscríbete y es, coméntame más que todo, y me como, oye, me gustó este video, ahí tengo unas cuantas figuras de Spider-Man también en mi colección, que no son Marvel Legend pero son de otras franquicias si quieres verlas, mira, con mucho gusto yo te las muestro, sin más espero que este video te haya gustado mucho Muchísimo. si es así considera suscribirte darle a like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que pues bueno vengan de aquí en adelante y coméntame qué te pareció este diseño lo comprarías o no lo comprarías y más allá de eso ¿qué otro otro traje de spider man marvel legend me recomiendas si sabes más de marvel legend probablemente sabes más que yo pues dime qué otro marvel legend crees que es de las mejores figuras que podría hacer el intento de conseguir y hombre hacerle un video aquí ¿por qué no sin más nos vemos en otro video. adiós